Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies, tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete, de la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami, de la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami, eres perfecta mujer. Más simétrica que un origami De la forma que tú besas, mamá Más simétrica que un origami. Amarte es mi manía. Que lo que toca mi mano se daña Pero amor es lo que dicen Como un color entre los grises Yo nunca te fallé Tú no eres cualquiera Tú eres la mujer Mi corazón Ajá. Son por ahí tose, todas las poses que tú conoces gracias a mi mujer. Ni tu...